Hola a todos, bienvenidos a este tutorial. Vamos a usar Bootstrap Studio, nuestra poderosa aplicación, y recrear un sitio web atractivo como Tesla Camps. La detallaremos y armaremos junto a nuestro generador. Arrastraremos y soltaremos, escribiendo un poco de CSS y agregaremos animaciones llamativas. Adicionalmente, incluiré unas mejoras con jQuery que estoy seguro alucinarás. He tomado buena nota de los comentarios del video anterior y he considerado incluir algunas mejoras. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Tengo preparado un video donde comenzarás desde cero tu sitio web. Empecemos. Primero, necesitamos abrir la aplicación. Nos encontramos con la nueva actualización de Bootstrap Studio con su presentación de enlaces para tutoriales y documentos recientes. Estamos en la versión 5.0.3. Dele clic a New Design e iniciaremos con una página en blanco. Simplemente ingrese un nombre y presione el botón Create. El diseño de Tesla tiene un par de imágenes en pista de alta resolución que hemos preparado de antemano y lo podrá descargar con los enlaces en la descripción. Si desea seguirnos en este tutorial, este es un buen momento. Como vimos en el video anterior, importar en Bootstrap Studio es simplemente fácil. Seleccionamos todas las imágenes, arrastramos y soltamos en el escenario. Observe que los elementos están ubicados en el Design Panel en la carpeta Images. La mayor parte del sitio web Tesla tiene texto blanco sobre el fondo negro. Podemos agregar estos estilos al elemento Body. Simplemente seleccione el Body desde el escenario o el Overview Panel. Ahora crearemos un nuevo bloque CSS usando la pestaña Appearance del Option Panel. Podemos configurar el bloque usando las opciones que necesitemos rápidamente en la sección Background de colores, Background Color y la sección Font, el color del texto. Observe qué sencillo es. Ahora pondremos un elemento en el Component Panel. Agregaremos una sección a nuestro diseño. Simplemente lo arrastramos y soltamos dentro del body usando el Overview Panel. Lo seleccionamos y abrimos Attribute, que se encuentra en nuestro Editor Panel. Pondremos un ID. giro. Y crearemos una sección CSS en la pestaña Style, dándole clic al botón Create. Y desde el Option Panel, para que nuestra sección sea más fácil de diseñar, seleccionaremos nuestra nueva CSS en Appearance desde el Option Panel. Despleguemos la lista de Style Attribute para hacer un estilo fácil y rellene previamente el selector CSS. Bien, observe que cuando hacemos cambios en el Option Panel, se generan los CSS automáticamente y se agrega al bloque en el que estamos trabajando. Estableceremos un ancho Width al 100% y la altura Height al 100 bH. esto hará que se ajuste y tome la pantalla completa. Cambiemos al tamaño del móvil, en el toolbar del escenario y desde el Option Panel en la pestaña Appearance, agregaremos un fondo de imagen desde la sección Background. Opción BG Imagen. Podemos ver todas las imágenes que cargamos anteriormente. Elegiré la versión más pequeña de la imagen principal. Seleccionamos y damos clic en OK. Y minimizamos el Edit Panel para ver el escenario. Como podemos ver, se corta la imagen. Para configurar la imagen, aunque parezca difícil de arreglar, expandiremos la opción de BG Imagen. Para expandir algunas configuraciones del mismo, pondremos en Position Center, en Side, Cover para cubrir todo el elemento, y en Repeat Not Repeat para deshabilitar la repetición. Comienza a tomar forma. Cambiamos la configuración del dispositivo móvil en la parte superior derecha del escenario. Desplegamos el menú de configuración de dispositivos en el toolbar y nos desplazamos hasta el final para agregar un nuevo dispositivo. Seleccione Add New Device. Se abrirá el Custom Device en Configuraciones. Vamos a la parte inferior y seleccione el botón Add Device. Nos aparecerá en la parte superior un formulario. Escribiremos el nombre de nuestro nuevo dispositivo y sus medidas. Pondré los que tiene el video original de Bootstrap Studio Tesla, en inglés, así se debe ver en sus pantallas. Puede configurar sus dispositivos a su gusto. Veamos los resultados. al cambiar de dispositivo se pierde resolución. Continuemos. Ahora podemos solucionar esto con las CSS personalizadas. En la parte inferior derecha del Design Panel podemos encontrar todos nuestros recursos. Vamos a Style, donde se encuentra el archivo Style CSS que contiene todos los CSS para el diseño. Vamos a abrirlo y cree un nuevo bloque CSS para nuestra sección. Desde el Edit Panel presione Create. Nos aparecerá un nuevo selector con el mismo nombre ID Hero. Deslice el cursor hacia el cuadro en la parte superior derecha seleccionando en la esquina un menú de tres puntos verticales. Hasta que aparezca un menú. Agregaremos una consulta de medios seleccionando Add Media Query. Seleccione la consulta y reemplace de ser necesario. La consulta debe ser de 768 píxeles que solo se aplicarán a este como ancho mínimo de tamaño de pantalla en este bloque gracias a los estilos y consultas de medios. De esta manera podemos usar una imagen de tamaño más grande en pantallas grandes. Ahora simplemente copie la imagen de fondo del bloque anterior y pégala aquí. Como puede ver, tenemos dos versiones de fondo del selector Hero, una para dispositivos móviles y otra para computadoras de escritorio. Editaremos la línea con el nombre de la imagen grande, Hero, para usar en desktop. Ahora nuestra imagen de fondo debería verse bien en todos los dispositivos. Para verlo y probarlo aún más, podemos abrir la vista previa y ver cómo se muestra el sitio en el navegador. Ubiquemos Preview que se encuentra en la parte superior derecha del programa, seleccione el triángulo invertido para ver más opciones, seleccione Enable para encender nuestro servidor Node.js y presione el botón Preview. Esto automáticamente nos cambia a Chrome y carga nuestra página. Ahora simplemente haga clic derecho y seleccione Inspeccionar para abrir las herramientas de desarrollo. Vamos a reducir nuestra página horizontalmente a medida que la redimensionamos, podemos ver cómo se vería en pantallas pequeñas. Lo siguiente que necesita nuestro sitio web es un menú de navegación o elemento navbar, que continuaremos en el próximo Definitivamente Bootstrap Studio es una herramienta versátil que nos ahorra tiempo, nos ayuda a concentrarnos en el diseño, sin complicarnos al escribir largas líneas de comando, evitar cometer errores al escribir el código con sus vistas previas. Recuerda que es importante para nosotros tus comentarios, saber tu opinión del video con un like. Si te interesa el tutorial, puedes suscribirte y darle a la campanita, eso nos ayudará a realizar más videos. Gracias por vernos, hasta el próximo video.